Buenas horas gente, en esta ocasión quise traerles el gameplay de uno de los juegos que más me impactaron en este último tiempo Pero por algunas cuestiones técnicas, deberé conformarme con presentarles el trailer y la siguiente breve recomendación My beautiful paper smile, mi hermosa sonrisa papel. Es un juego de terror psicológico sobre un niño atrapado en una instalación donde crían a las jóvenes criaturitas en busca de la perfección. Prepárate para escapar de aquel lugar y descubrir su oscuro misterio mientras intentas sobrevivir a los tormentos. Así es la sinopsis que nos presenta esta perturbadora historia creada en 2020 por Star Games y que además este 2021 nos trajo un corto terrorífico, una side story, que explora otras aristas de su antecesora entrega, manteniendo la estética y el terror psicológico característicos. En My Beautiful Proper Smile, la oscuridad es literalmente nuestra enemiga y el peligro acecha en todas partes, pero el poder de nuestra luz interior y algún que otro implemento mantendrá raya a quienes intentan hacernos mal. A lo largo de la historia podremos morir en varias ocasiones de formas extremadamente aterradoras Es de vital importancia advertirles que este juego con su impactante atmósfera más de una vez nos hará saltar del asiento incluso hasta lloremos a pesar de las contraindicación de nuestros captores Es hora de explorar los oscuros caminos a los que el mundo adulto somete constantemente a las niñas a través de una realidad que con declarar hostil nos quedamos cortos. Dibujo a mano, puzzles ágiles a través de una mecánica de juego sencilla pero armónica con la ambientación, intercaladas animaciones y una banda sonora impecablemente inmersiva, darán vida a esta historia en capítulos. Deberemos probar la libertad, tener la agudeza para hacernos un nombre y el criterio para saber en quién confiar, cuándo y cuánto. El valor de la amistad en tiempos de los dichosos será una de nuestras motivaciones finales. Averigua el destino de tu niña interior en su camino por conocer la verdad y la lucha por quitarse la careta del hacer de cuenta y reevaluar dónde yace la verdadera felicidad. No tenés excusa ya que pide requisitos estándares por no decir mínimos para estas épocas. A la fecha de este video ya salieron tres capítulos y este año se espera el episodio final. Así que ya sabes, my beautiful paper spy. ¿Te atreves? We hear the voice of the authorities. They restrict our minds and emotions. They tell us that happiness is life. me se me